Tony Stark, Iron Man, ha llegado a la isla para desarrollar un gran plan con los superhéroes. Con la llegada de los personajes nuevos del universo Marvel a Fortnite, ha llegado uno de los más astutos de toda la galaxia, Tony Stark. Las industrias Stark es Iron Man. Es realmente el mejor, es quizás el más inteligente de todos con diferencia, hermanos. Hablaremos sobre el grandioso plan que tiene Tony Stark, que realmente es Iron Man. Efectivamente, hay planes para esta temporada, así que no pueden perderse nada de lo que les contaré en todo el video. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar Changos Si introduces el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite ahora mismo Estarás participando por el sorteo de 5.000 pavos Justo en la primera línea de la descripción encontrarán un link para poder participar en el gran sorteo Suscríbete al canal si todavía no formas parte de la familia de la Neox Army Estarás bienvenidísimo si quieren conseguir sus pavos, no olviden participar en el sorteo que es gratis, bros. La llegada de Galactus es inminente a la isla. El gran supervillano está por llegar a Fortnite. Cuando este supervillano aparezca en la isla, necesitaremos de la ayuda de un gran líder para poder vencerlo junto a todos los superhéroes de Marvel que han llegado a la isla. Han llegado para ayudar a Thor contra Galactus y Tony Stark está creando su gigantesco plan delante de nosotros. Ha colocado 15 dispositivos diferentes alrededor de todo Frenzy Farm, rodeando y creando un gran círculo gigante. Un gran círculo gigante que está empezando a crearse Gracias a la energía que desprenden estos paneles de Industrias Stark Estos nuevos paneles que fueron colocados Dentro de muy poco aumentarán su energía y su potencia Por lo que podremos ver una gran cúpula verde Creada de energía por estos paneles Donde se creará algo nuevo llamado La Esfera Quizás se trate de un nuevo lugar en el mapa con nombre o simplemente la gran cúpula formada por la energía recibirá ese nombre. Sabemos cómo se verá en el juego, ya que en el tráiler del pase de batalla de esta temporada fue filtrado literalmente lo que estamos justo hablando ahora. Cada vez veremos más fuerte la energía electromagnética que desprenden estos paneles. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Qué será lo que Tony Stark quiere hacer con estos dispositivos? Es importante, es totalmente increíble lo que hemos descubierto, así que presten mucha atención. Es la nueva época de la Rift Beacon, pero en esta nueva temporada, por lo que estaremos viendo algo muy parecido a lo que la Rift Beacon hacían en el juego anterior de Fortnite, transportar las ubicaciones a ubicaciones antiguas o del futuro. Bien, ahora llegamos a la parte más interesante. Sabemos, literalmente, los planes que Tony Stark tiene y cómo se ejecutarán. Y es que dentro del juego ha aparecido una pequeña cabaña donde Tony Stark tiene montado su pequeño laboratorio y su pequeña fábrica. Dentro de este lugar encontraremos la pizarra que nos mostrará los planes de Tony Stark. A primera vista, vemos que realmente es muy complicado. Son ecuaciones matemáticas y cosas realmente complicadas. Pero tenemos un resumen de lo que significa cada una de estas cosas y la conclusión. Tony Stark nos habla del agujero de gusano. También es conocido como un gran puente dimensional. Es algo relacionado con el espacio-tiempo, quizás los más jóvenes no lo entiendan, pero resumidamente es un atajo en el espacio-tiempo que te lleva de un punto a otro punto sin seguir las leyes de la física normales. Para los que no entiendan les pondré un ejemplo todavía más fácil. Un gusano está, por ejemplo, en una manzana. Entonces quiere llegar al otro extremo de la manzana en el menor tiempo posible. Para ello debería rodear la manzana, pero si la atraviesa es más rápido. Se tratará de algo muy similar. El gran plan de Tony Stark se trata de algo realmente rápido. Un viaje rápido por la galaxia. ¿Y por qué... Tony Stark quisiera viajar rápido. Esto le permitiría a todos los personajes llegar al mapa de Fortnite antes de la llegada de Galactus. Y para los que no sepan sobre Galactus, necesitaremos ayuda, desde luego. Les diré quién es este personaje. Galactus es totalmente invencible. Eliminarlo es imposible. Por eso es que Stark ha necesitado reunir todos los superhéroes en el mismo lugar para llevar su plan a cabo. Entonces Galactus con la telequinesis, la proyección de energía, teleportación, transformación de la materia. Además tiene el poder de poder teletransportar a otras personas. Es la creación de una gran fuerza impenetrable. La creación de la vida también puede crear vida Galactus Además puede revivir a las personas que están muertas Tiene el poder de la desintegración Puede desintegrarte ¿Cómo me desintegró ella al decirme que no me quería? F Entonces el plan de Tony Stark Finalmente hemos descubierto que se trata de la creación de una cápsula O una cúpula magnética capaz de crear algo parecido a un agujero de gusano Así podremos transportar a la civilización en caso de la destrucción del planeta por Galactus. Y también servirá de puente para que otros superhéroes como Black Panther, Spider-Man, etcétera, vengan a salvarnos con los demás. Esto explicaría realmente por qué hay Easter eggs de la llegada de Spider-Man cuando realmente todavía no lo hemos visto en el juego. Esto significa que hemos encontrado una solución. Para la llegada de nuevos superhéroes muy pronto a la isla. Además, Galactus cada día está un poco más cerca de nuestra isla. Pronto necesitaremos que todo el plan esté finalizado. O no nos salvaremos. ¿Qué creen ustedes que sucederá con la isla de Fortnite? Chicos, espero les haya encantado este video. La teoría es una locura y además me encanta. Ojalá se cumpla y creo que así será. ¿Y tú? Comenten sus mejores teorías aquí debajo y les estaré contestando a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks.